Nuestro planeta se está quedando sin luz. La contaminación, la pobreza, las desigualdades... Estamos acabando con los recursos antes de que siquiera puedan regenerarse. Hagamos las cosas bien. Ayúdanos a visibilizar nuestro contenido, con el que pretendemos mostrar a todo el mundo lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir y lo que podemos, puedes hacer para detener todo esto. Ánimo, da el paso.